Ahí. Ahí está, wey, la verga, nos están disparando, dispárale. Dispararon, dispararon, <risa> atropéalo, Atropídenlo. Voy por él, voy por él, ayúdeme. Uh, lo hice mierda, cabrón, pero. Vengan, vengan, vengan, vengan, ¿cómo se va a morir, wey?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 Le di a uno. Habe�ville. Le di a uno. Lo maté. Lo Tú has matado... lo maté! lo tiré! lo tiré! lo, lo tiré, wey! ¡Ah, wey! No, muertes, de... <risa> ¡A lo muertes! es ¡Tú has matado! ¡Qué que es esa bomba! ¡No! lo maté, digo, lo lo que es lo que a lo lo no sé dónde. Lo mata, yo lo mata, yo lo Mátalo, remátalo, bien. Bien, yeah, bien. Yeah, yeah, yeah. La lave. Cierra, te cierra, estoy mirando. Mira Ahí está ya. Bien. Remátalo. Ay, mira. Do mira. you want to leave, man? Do you want to leave? Do you want to leave? Oh yeah, man. Oh yeah. You're, you're very sexy, man. corazón, que tú te bien buena. Yo voy sexy ¿Qué? sexy. ¿Qué? haciendo la amor? Ya, ya. Mete, vente. Lo Uy, aquí está uno, aquí está uno, chicos. Lo maté, güey. ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Jujo! ¡Apura, apura! apura casa. Aquí está, güey. Ahí está. A darle, dale, dale, dale. No puedo disparar porque le pego al otro. <risa> Ahí está, güey. <risa> Buenísimo, le Pero... hicimos mierda. Ahí. Ahí está, wey, La verga, nos están disparando. Dispárale. Dispararon, dispararon. Atropéanle. Atropéalo. No. It was at this moment that he knew He fucked up <laughs> <laughs> Goodbye, <moon man>. <laughs> <laughs> Shut the fuck up about moon men